Hello world. Hola mundo. Soy David Albarral y vengo a ofrecerte la nave de tus sueños. <tose> perfecta. No se te ha dado. El momento idóneo tampoco. Yo te lo ofrezco. Tu proyecto se va a hacer realidad aquí aquí y ahora